La metáfora de la gallina desplumada En una de sus reuniones, Stalin, dictador soviético, 1878-1953, solicitó que le trajeran una gallina, la agarró fuerte con una mano y con la otra empezó a desplumarla. La gallina desesperada por el dolor, intentó fugarse, pero no pudo. Así logró quitarle todas las plumas y les dijo a sus ayudantes, Ahora observen lo que va a suceder. Puso a la gallina en el piso y se alejó de ella un poco, y agarró en su mano un puño de trigo, mientras sus colaboradores observaban asombrado. cómo la gallina, asustada, adolorida y sangrando, corría detrás de Stalin, mientras este le iba tirando puños de trigo y daba vueltas en la sala. La gallina lo perseguía por todos lados. Entonces, Stalin mira a sus ayudantes quienes están totalmente sorprendidos y les dice así de fácil se gobierna a los estúpidos vieron cómo me persiguió la gallina a pesar del dolor que le causé así son la mayoría de los pueblos persiguen a sus gobernantes y políticos a pesar del dolor que les causan por el simple hecho de recibir un regalo barato o algo de comida para uno o dos días si fue cierto este relato que circula en internet Sería triste asegurar que los políticos, más allá de querer hacer el bien a un pueblo, quieren satisfacer sus más obscuras necesidades de dominio, superioridad, ambición y poder, aprovechándose de la ignorancia, necesidades y debilidades de la gente a la que gobiernan, o a la que creen proteger. ¿Quién se aprovecha de las debilidades y necesidades extremas de un pueblo? alguien que ya perdió toda sensibilidad humana y se siente seguro de sus capacidades y convicciones. Este relato muestra lo que ya no queremos, que todos los días queremos ser exitosos, pero nos vemos lastimados y obstaculizados por las decisiones malas e imprecisas que toman quienes nos gobiernan, legislan, sirven y cuidan. Cierta o no, esta anécdota nos ilustra bien cómo ciertos políticos se ingenian para gobernar, engatusando a sus ciudadanos, a lo largo de la historia hemos visto cómo diferentes partidos políticos o corrientes gubernamentales manipulan a los medios de comunicación y por supuesto, manteniendo con miedo a sus gobernados, allí nos podemos dar cuenta que el miedo es como el dolor que le fue causado a la gallina, no existen verdaderas ayudas, no existen grandes beneficios, todo lo que estos gobernantes hacen es enriquecerse ellos y sus familias, así el pueblo muera de hambre. Así que recuerda, no creas todo lo que te dicen, pues muchos solo te dicen lo que quieres oír para luego beneficiarse de ti.